Eh, cuando creamos el aula virtual, automáticamente aparece el foro de avisos, que es una especie de cartelera de novedades. Ya subimos el programa de la materia y la bibliografía de la unidad 1 en PDF y ya subimos contenido de la unidad 1. Ahora lo que vamos a hacer es volver a activar edición y vamos a crear un foro, es decir, la idea es que en cada clase tiene que haber alguna forma de comunicarse. Un foro, le vamos a poner por ejemplo foro de consultas de la unidad 1. Y en tipo de foro vamos a dejar foro para uso general, que es el más común y corriente. Después de que tengamos un poco de experiencia en el uso de Moodle, se puede explorar otro tipo de foro, pero al principio puede traer más problemas que soluciones, elegir otro tipo de foro. En principio usemos el foro para uso general, que es ese que, en que cada estudiante puede responder a una conversación o crear un tema nuevo de conversación. Muy bien, vamos a poner guardar cambios y regresar. Ahí tenemos el foro de consultas de la unidad 1 otra forma de comunicarnos con nuestros y nuestras estudiantes es a través de este icono que es la mensajería pero en este momento no tenemos ningún estudiante con lo cual no podemos enviar ningún mensaje porque no tenemos a quién mandarle mensaje esto ya lo vamos a ver en cuanto tengamos algunos, algunas estudiantes y eh, algo más además de crear eh, el contenido y algunas maneras de comunicación, también es importante crear los espacios en donde va a ocurrir la actividad, en donde se va a realizar alguna actividad. Por ejemplo, podemos añadir una actividad de tipo glosario en donde los y las estudiantes vayan, vamos a poner vocabulario, colaborativo, es decir, que lo vamos a construir entre todos y todas, colaborativo de la materia. Muy bien. Acá tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprobar nosotros o, o que um, al escribir una entrada en el glosario directamente ya se vea. O eh, si queremos que se pueda editar, modificar lo que uno publicó siempre o si cuando un estudiante ya subió una definición, listo, no lo puede modificar. Si puede haber más de una entrada o definición de cada palabra, eh, si los chicos, las chicas pueden comentar lo que escribieron los demás, eso es interesante. Y si se va a crear un enlace automático que esto lo que haría es que cuando hay una palabra en el glosario y esa palabra se usa en otro lugar de la, del aula, directamente se haga un link al glosario como para que las personas puedan, en el medio de la lectura de una página, por ejemplo, ver la definición de determinadas palabras. Bueno, vamos a guardar cambios. Y acá pasó que nos queda primero la bibliografía, después el contenido, el foro y por último el glosario como es un glosario colaborativo de toda la materia no lo queremos acá en la unidad 1, entonces ¿cómo lo movemos? tomamos este icono y subimos el glosario a la parte de arriba a ver, vamos a desactivar edición